Hola chica, ¿qué pasa? Es todo bueno. ¿Te gusta ver una película en el cine? ¿Película? No gracias. Acabo de ver una en sábado. ¿Te gusta practicar deportes en el parque? Sí, aquí ahora. Alas, last trace and Latardi. Tarde. Bien, de Lama Jose? No, to Yama Chica. Oh, oh. Hola? Oh, oh. It's not lovely, Chica. See the women las tres So long. <laughs> Practicamos Desportes. <laughs> ha, <what>? <laughs> <laughs> Hola, mi amo. True, muy malo. Mira la ropa, pantalones, negro, pan chicana. O sea, en rojo hilo, rojo, así color en el Porque estás en la? Uh... Char pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, RAPPER. <laughs> Gracias amigo. <coughs> ¿Qué? Perfecto. Okay. Yo preparo la comida para tú. ¿Qué okay, vamos? Vámonos. Uh, en la cocina. Marcos, ¿tú es nuestro amigo? Trees and make it and it trees and make it broke, and the trees and make it smoke and yeah, Just skinny the trees and make it small, just skinny the trees and make it small, just skinny the trees and make it smoke and yeah.